Yo estaba en casa y me puse a jugar, ¿vieron que yo hago eso? Te encontré en unas hojas borradoras y me puse a recortar y dije, sí. ¿cómo se hace tal cosa? Y lo iba a buscar y dije, no, voy a recurrir a mi instinto natural. No estoy hablando de, de nada muy creativo, chicos, estoy hablando. No, no pero como pero para que... mí es difícil. Ahí. Mira lo los muñequitos hice. de eso yo ni sé. Fue puro, puro instinto. Me, me parece que me inspiré en el, en el truco de, de, de magia el mago, de, de la semana pasada. Bueno, entonces... Yo le he pedido ahí a producción que nos ponga el tiempo Tenemos el diseño de florcitas, de muñequitos, de carita, de estrés y de corazón Y vamos a empezar a armar la decoración navideña acá las guirnaldas Vamos a ver quién en menor tiempo hace esas cinco figuras Ay, esas cinco, los cinco muñequitos Los cinco, las cinco okay, okay. malditas Lo hace uno a la vez uno, vamos a ir viendo cómo le sale y el otro lo hace. Arranca, okay. arrancar, sin, sin, ¿Claro? Ay, Clarita está tomando aire como si fuéramos a hacer una maratón. Oh. <risa> es que le tengo, no vengo perdiendo, productor. Tengo el ganas productor. de derrotar a Lucas porque hemos venido una semana difícil quiero mostrarle quién manda acá no, Bueno, ¿quién manda en la casa? igual el, es obvio que va a ganar él Si sabe, hacer o sea, todas esas cosas El <risa> tema de los dobles y eso se los dejo a usted Yo bueno, solo corté el papel en tiras Qué amorosa, gracias, eh, se agradece ¿Querés empezar vos, Clarita? Dale, dale Entonces, Mandales ¿con fruta, cuál vas ¿no? a empezar? Voy a empezar con el corazón, voy a ir así dale, De no. arriba para abajo Entonces, comienza Clarita, tiempo en el aire, ya Bueno, voy a doblar así según la cantidad de corazones que quiero que me queden. Bien. O sea, eso calculo que tiene que ser así. Bien. No, no, malísimo lo que estoy haciendo. No, está bien. No, no importa es. la cantidad. No, no, no. Tiene que ser para, para el mismo lado. A ver si acá quiero que me quede un corazón, acá no, quiero que me quede un corazón. tenés que así? No, está bien, está bien como lo estás doblando. Claro. Ay, bueno, menos mal. Bueno. <risa> se estresa. Ahí se, está. se estresa. Y me me vas a sobrar idea. como un pedazo. No importa, importa, y acá al costado <risa> le hago el corazón. <risa> Vamos a ver qué le sale. Clarita tiene que ser en forma cha, cha, cha. de tibita Pero está bien, hay que explorar Bueno, corazones son Es verdad, re todo lo que dice <risa> ¿Por qué? Eh, bueno, es son corazones aislados Yo hice, no, yo hice corazones no, Ay, está bien Pero ojo, esto también puede ser una de Irlanda, la Calada a la inversa me gusta. No está tan mal Me gusta, bueno, vamos a Te Digo explorar. que me gusta más así de los corazones no lo hice bien, por lo tanto los demás tampoco lo salví. Vamos. Porque era un así. Bueno, pará, déjame que le quiero seguir sacando la ficha. Dale. Eh, Tranquila. ¿El, El doblez estuvo bien. Ok, doblo así. Sí. Piqui. Le vamos a dar sí. tiempo a Clarita de que... Vuelvo a doblar para adentro. Sí. No, dobla para afuera. Doblo para afuera. Bien. Y ya está. No y doblo uno más. Bueno, uno más. Bueno, sí. Ahí me queda así. Para, ¿Cómo hago para que me queden unidos? Es ese eh, es el tema No, o sea, no me digas, no te digamos? Póngale un bozal Vamos a volver a hacer el tiempo Las caras de concentración No, no, no, no, no que ya me las te mando, no Yo le puedo preguntar, las capitales de todo el mundo Y Clarita se las sabe, sí. pero estas cosas manuales No, no, no, que yo para la humedad. La no, no sé, no tengo ni idea. Yo lo voy a hacer como yo quiera y Obvio, listo. Y me va vamos. a salir pésimo porque lo voy a volver a hacer como dice el corazón. Lo vas a hacer bien. No, porque no, no parece. ¿no cómo... Déjale de los dos lados un tramo mío. Viste, a mí me va a ayudar igual, espero. Si sí. ¿no? sí, los consejos que estoy dando son para los dos. Mm. Ok. Ahí está bien. Tensión en el estudio Ay, no, no, está muy nerviosa la Clarice. Vamos, Chino, usted puede. No puedo. No lo no lo termines, separar del todo. No, no, no, ya, ya medio que entendí. <risa> ok. Detención. <risa> <risa> no, no, de tensión, se están viviendo en el estudio. Sebastián está muy atento, mirando cómo recorta Clarita. Están todos pendientes. Sí, porque se quieren burlar de mí. No, no. Jamás. Acordate de dejar unidos los bordes. No los no lo cortes ahí. Seguilo. No sé, como claro, sea, chicos, sí, solo... no me gusta esta actividad. Yo no nací para esto, ni para la cocina. Pero te estoy diciendo que no lo cortes. Sí, pero ¿cómo lo vas a sacar? ¿Lo tienes que cortar? ¿Pero qué no? Sí. Eh, mira, que han quedado murciélagos. para! para uno quedó unido. ¡Uno! Son estrellas abstractas. Yo no sé hacer... Bueno, a mi manera. <risa> Clarita. Pronto en cines. Y los otros no lo voy a hacer, que los haga Lucas. Pero... A ver, vamos. no sé si me va a salir. ¿Tienen otra tijera por ahí? Porque me resulta re la divertido Tracasar. Del... Ahí vamos a tijera. La tijera. Busquenme otra tijera porque me re divierte. O sea, hacerlo mal. <risa> sí. A ver. Es obvio que no va a hacer bien. No, no, yo creo que no lo voy a la a, a ver, a ver, Luca. Dobló los papelitos. Está bien. Ahora doblamos los papelitos. Toma la tijera. ¿Qué te hago? ¿La carita? A El ver que... si Hace sobra... la carita feliz, dale. A ver. Um, Yo anoche me puse de verdad a jugar. Para porque si este ángulo. Y me puse a, ir, eh, a inventar figuras. Okay. Me parece que la tengo que entrar por atrás. No, o sea, Me gusta la concentración. Que su creo que es así, creo, gente. Se la juega. Voy a ir por la inversa de lo que hizo Chicos, No ¿Tú? sé, Chico, ¿por no qué, sé qué fue lo que hice, aparte. No voy a hablar, lo, en el próximo te dudo. Porque hay que dejar unión, pero... ¡Claro! ¿Cómo unión? A ver, corta, corta. Pará, le vamos a hacer la boquita. ¿Y te quedaron? Para no noca. ¡Ay! Pero para acá, capaz que me quede la boquita. Y le vamos a hacer la boquiña. A ver si queda. ¿Qué es eso? Parece la yuwoki lo que he hecho. A ver, a ver. ¿Qué es eso? No. Para, esta sí quedó feliz Ay, Este es May Wasowski Mirá, es May Wasowski Y este también es May Wasowski no, no te pelear, te Somos reburros te los te dos Para. hacemos de nuevo Pero, El, ¿tú ¿tú el, no? nene? el nene lo hemos hecho en la primaria En alguna sí, época no. Vamos con este, nada? este es fácil Vamos. Para. Este. ¿cuántos nenes son? Por tres. sentido común, el pliegue tiene que quedar siempre del mismo lado Por ende, si doblamos acá Y doblamos acá No, a ver ¿Vieron las personas que me dicen por la calle, le haces cosas muy fáciles? Nunca me imaginé que esto iba a ser tan complejo. No, es que nosotros somos medio. Yo les voy a decir algo, chicos. Me ¿Sí? ¿Sí? Es importante que la unión quede de los dos lados. Si no, ¿Sí? terminan cortando las siluetas separadas, como acá, ¿entiendes? Ok. Y el. el, el... Ah. Ah. Pero no hay que cortar todo junto. Tienes que quedar unido los dos lados, entonces Los claro. dos lados ¿tienes entonces, que, tenés que hacer unidos. Ponerle... El teletubby este lo haces calando y uniendo los dos bracitos. Ponele. Aquí. Me gusta que se estén explicando. Ven cómo al Bueno, la forma de la cabeza uno. te la debo. ¿Qué ¿Ves? ¿Qué ¿Ves? Y acá también lo unís. Y acá. ¡Ah! ¿Ves? ¡Re Muy bien, Luisito. Eso, Tilín. <risa> a ver, pará, a ver, Tilín. <risa> bueno, le vamos a una cinturita bonito si no queda un bodoque. ¿Cómo es este? Porque creo es que la brazos unidos, los dos extremos. <risa> Cortás acá la cara, brazo, brazo, brazo, brazo, pierna, pierna. Y los brazos que queden en las puntas, nunca los cortes. Me gusta, me gusta la concentración. Lucas tiene mucha teoría, vamos a ver a la práctica cómo le queda. Ya veo que la decoración la voy a hacer yo sola. Eh, porque bueno, estaría saliendo un poco raro. aquí está la pata. Llegó el momento. Vito está nerviosa, Vito quiere agarrar tijera y venir. Voy a agarrar los dos extremos. ¿Quedará? A ver, quedará? a ver. A ver. Mi niño boboque. El niño boboque. El niño boboque. Me gusta hacer los de la mano. Yo la tortuga el niño de la mano. Bueno, ahí hay uno y Clarita está muy concentrada. Claro, yo no había recordado que tienen que quedar los dos extremos unidos. Quiero la cara de Clarita? No. No. Porque el brazo le tiene que llegar a punta. Esto... Esto nunca lo tendría que haber cortado. Claro. Claro. Eh, bueno, por lo menos entender el otro, a ver qué pasa. Hojas porque eh, estaría bueno Me gusta como están entretenidos. entretenido eso, eso, eso es una la actividad la... Para Bueno, para bueno, bueno <ríe> Son 10 meses los de la ¿Qué clase ¿Qué es eso? No están bien a mano, son seis meses <ríe> Bueno, yo creo sí, que le manda A, a... a <ríe> nuestra <ríe> profesora de manualidades Es de Oronel eh, que tanta nos enseña ella, ¿eh? viste, bueno, dice, mira. Creo que viene el martes, dice el productor, ¿ok? Que no vea esto, chicos. Bueno, este programa no nos suban a YouTube. Creo que voy a dar eh, por, el por Lucas feliz, que gane. Pero sí. los dos. Ay, pero estos que son como Shrek. <ríe> son sí. tele tuyo. voy a tener que hacer <ríe> los dos. El lugar me gusta. Me gusta un empate eh, negativo. No, no, pero el Lucas lo hizo mejor. No. A ver. Bueno, ¿qué es esto? Es, esto es, digamos, una nueva exclamación de caricatura. ¿Viste los dibujitos que le ponen las nubecitas? Intenté que fuese una flor, pero quedó como una flor de Chernobyl. Chicos, les quiero decir algo como.. Un electrocardiograma también en versión libre. Como artesanos son muy buenos conductores, Gracias. así que eh, los voy a invitar a que vayan a conducir y yo me voy a quedar así jugando con Kim. Si voy, como... voy a hacer mi última oportunidad. Dale. muñeco maldito. Acordate las puntas unidas siempre. dale Ya la ¿Qué? Oh, no, para. En el cuarto, en el cuarto seguimos jugando Ahí, hago así Claro, y ahora voy a comenzar del otro extremo va va a corta En vivo y en directo Ya sé Eso, eso, eso, eso Clarita, 24 horas lo está consiguiendo, ¿eh? No estoy en Dale, lo puedes, Clarita Es un fantasmita Dale Dale, que Dale, que Dale, que Dale, que Es muy deforme, pero... Mira, más que el no. ¡Para papá! Mira, y quien te Me gusta me gustan esos señores como Una morfos. Estuvimos feos. Son. Vamos, cada uno se lo para pegarlo en su habitación. ¡Qué hermoso! Vas a El esta. coronita sí. me lo puedo poner ahí. Vas a Uy. hacer lo que saben Ay. hacer.